El emprendedor tiene retos que enfrenta todos los días, absolutamente todos los días, pero una vez tú fijas el plan y llegas a la meta, sé que te vas a preguntar, ¿y qué sigue? ¿Para dónde voy? ¿Qué hago? Lo importante es que te centres en el servicio. Recuerda la palabra servicio, vicio de ser. Que tú seas persona, que tú sirvas con amor, que tú enseñes con amor. Si te centras en eso vas a crecer todos los días. Vas a estar disfrutando lo que haces, pero sobre todo vas a ser muy feliz porque el que hace lo que le gusta siempre es feliz.